I'm get off.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 el mismo vestido que me puse cuando yo cumple 15 años y todavía me queda pero la razón en por qué tengo este vestido puesto es porque el año pasado cuando yo cumplí 30 años yo grabé un video en inglés hablando de 15 cosas que aprendí en 15 años pero como nunca tuve tiempo de grabarlo en español ni tuve tiempo de editarlo en inglés yo pensé que sería una buena idea de grabarlo de nuevo ya que en este último año también aprendí muchas cosas y como ayer pasó mi cumpleaños. Yo quise compartir este video con ustedes como regalo, aunque es mi cumpleaños. Yo quise darle algo a ustedes. So, aquí van 15 cosas que aprendí en los últimos 15 o 16 años. So, ahora a empezar. Número uno es escucha tu instinto. Ya sea que lo llames tu intuición femenina o simplemente tu conciencia, tu interior está tratando de decirte algo. A veces, trata de animarte a hacer algo y otras veces intenta advertirte pero oh my goodness esa voz tiene razón así que escucha tu instinto número 2 atesora a tu familia hubo muchos años donde elegí pasar más tiempo con mis amigos o mis novios sobre mi familia principalmente porque pensé que la familia siempre estaría ahí los veré mañana o la semana que viene daría cualquier cosa por pasar más tiempo con mi abuela en este momento y pienso en todas las veces que elegí otra cosa en vez de pasar más tiempo de calidad con ella o con otra persona de mi familia que haya fallecido número 3 es explora tu fe pero no dejes que nadie lo decida por ti he sido católica desde que yo era bebé y hubo muchos años donde no sabía si esa era la religión para mí pero después de un poco de exploración pude tomar la decisión por mí en qué quería creer y ahora digo con confianza que yo soy católica Católica, y que yo creo en Cristo y que Él murió por mis pecados, y no me importa lo que piensen los demás sobre mi fe, sobre mis creencias, porque son mis creencias. Lo que me lleva al número 4 no te disculpes por lo quien eres o por lo que crees. Esto es más que mi fe, me ha costado muchos años realmente saber quién soy yo como persona. Repito muchos momentos de mi vida en los que me oigo disculpándome por y solo me digo por qué necesito disculparme por quien soy, esta soy yo y estos son mis creencias mis gustos mis disgustos y si no puedes estar de acuerdo conmigo a quién le importa no es tu lugar de todos modos número 5 es no te detengas en el pasado el hubiera no existe porque nunca sucedió sin embargo el pasado está escrito en piedra y no es necesario de tomar tanto tiempo en decidir cómo reescribir el pasado está hecho sigue adelante déjalo ir y enfócate en los próximos capítulos de tu vida no hay testimonio Testimonio sin prueba y yo pienso honestamente que no hay fallas en la prueba de la vida vives aprendes y encuentras forma de mejorar tu futuro número 6 es un poco más divertido escoge un plato o la comida que más te gusta y aprenda a hacerlo, dominarlo. Para que cuando alguien te pregunta si puedes cocinar, puedes decir que sí sin mentir. Porque sabes que eres capaz de alimentar su alma con ese plato, esa comida. Nadie tiene que saber que no puedes cocinar todo. Si alguien te lastimó de alguna manera, deja que se van. Ay, ay, ay, ay. Algo que aprendí en los últimos 15 años es que si un hombre te engaña, no es tu culpa no eres la problema y debes dejarlo ir y darle gracias a dios por el hecho de que ahora es problema de otra persona es dolor de cabeza de otra persona y usted no necesitas ese tipo de drama en tu vida ok y eso te distrae te distrae del hecho de que dios tiene a alguien más alineado para ti que te respetará y te amará en más formas de la que puedas imaginar Creen eso ocho es para las amistades que creías que durarían para siempre. Una cosa que he aprendido es que no todos los amigos están destinados a permanecer en sus vidas. Habrá momentos en los que comienzas a ver un cambio drástico en las amistades y quedarte con amigos que te falten el respeto que te juzguen, que te maltraten. Permanecer con esos amigos no es ser leal a ellos, eso es hacerte daño. Así que déjalos ir y reténganse a los amigos que lo apoyan, que lo comprenden sin analizarlo y que quieren verlo crecer para convertirse en la mejor versión de sí mismo. Número 9. nada bueno viene después de las 2 de la mañana, especialmente si incluye alcohol. A menos que estés con tus hermanos, o tus primos, creando recuerdos que te harán reír a carcajadas por el resto de tu vida. Aparte de eso, quédate en tu casa, dormida, en tu cama. No te va a ir con fulano de tal. No le invites a subir, sólvete. A tu casa. Número 10 es que hay más que ver en esta vida fuera de tu vecindario. Dios creó este mundo hermoso para explorar y te dio vida para explorarlo. ¿Por qué pasarías todo tu tiempo en el mismo lugar cuando hay tantas cosas maravillosas para ver? Viaja todo lo que puedas y si puedes, haz un viaje en solitario una vez al año. Te lo prometo, abrirás los ojos para presenciar mucho más que la vida tiene para ofrecer. Número 11 es deja de perder el tiempo porque no puedes recuperarlo. Sabes cuánto tiempo aprendí a regresar a la universidad o no terminar o mantener relación tóxica o pensar en lo que voy a hacer a continuación. Si no tomar medidas, el tiempo es tan valioso y apuesto que si pudiéramos comprar más tiempo, lo haríamos, pero no lo podemos hacer. Así que deja de perder el tiempo y no pierdas el tiempo de otras personas y no permitas que otras personas desperdicien, desperdicien, desperdicien tu tiempo manténlo en movimiento y apresúrate y aprovecha al máximo el tiempo que dios te ha dado en esta tierra y hablando de tiempo respeta el tiempo de dios las cosas van a pasar cuando están destinadas a hacerlo si algo no está hecho para ti respeta el hecho de que simplemente no lo es y que Dios tiene mejores planes para ti pero en su tiempo él no comete errores puede parecer que llega tarde pero yo estoy convencida que dios habla español y trabaja en como yo digo LST, latino standard time que es el horario está andar latino, que es una cosa real, googlealo. Número 13 es deja de tratar de complacer a todos. En las palabras de mi sobrino, worry about yourself, preocúpate por ti mismo. Si intentas atraer la atención de todos, comenzarás a perderse. Y si todo lo que haces es decir cosas que la gente quiere escuchar solo para complacerlas, comenzarás a perder tu propio voz. Preocúpate por ti mismo y la vida comenzará a alinearse en una luz positiva basada en tus decisiones. Número 14 es está bien estar triste. Al igual que está bien ser feliz o enojada o encachimbada posee tus decisiones déjalo salir no importa si entienden cómo te sientes o no posee tus sentimientos si quieres llorar llora si quieres gritar grita si quieres ser feliz ir a la tienda de sucre a comprar un pastelito pues hazlo número 15 he vivido muchos años de mi vida con miedo miedo a fallar principalmente y ese miedo me ha impedido tanto y sé que tengo potencial lo he escuchado todo el tiempo yo lo sé lo siento en mi corazón Pero pero si no salto, nunca estaré en la altura de ese potencial y nunca sabrá lo que podría haber sido. Y ¿sabes qué? Algunas de las mejores cosas que me sucedieron en mi vida comenzaron con enfrentar ese miedo y de tener fe en las cosas que pasaran. Bueno, chicas, eso es todo para este video. Si les gustaron este video, por favor, dale hito arriba y no se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Y si me quieren seguir por Instagram, me pueden encontrar arroba Risas Y déjame saber en un comentario abajo de dos cosas. De algo que aprendiste durante los últimos 15 años y si tuviste fiesta de 15 años. Eso es todo. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye!